San Juan capítulo seis. Cuando Jesús también está, ya que llega al lago de Galilea, ya no toca lago de Tiberias. Miá que toca tiene miá, y que está que quince milagros cuando se celebra tiene ya huésped toque. Igual Jesús teje pantepen, igual un pomo tal, igual discípulo jome. Na ya que está y llega la Pascua, ya hijil vi judíos jome. Jesús quita y apucho mati ya no me hace Quisle Felipe, cada vez que estuvo a ti está cual higa noche y ni mes gente. Y no Quisito, higa maquicá que te Quisito Felipe, higa Jesús que marcha te lleva que chiguate Felipe Quisito. Que se quitan ocho meses ni aling allá que marca, higa matikua con ta cual, higa matik mamaka y ni mes gente. Y va Andrés y es Yikni Simón Pedro, y es noy discípulo Jesús Quisito. Nigas uno secho ocho, que pias cinco pan de cebada, y guan ome topo, e inini ali allá kimaka, y ga que me Y guan Jesús quisto. quislica noche alica. Un po' no ya saca y guan motatalisque, que en cinco mil tastaga. Y guan Jesús quico no me pan, guatame y aquí gracias Dios, que más más y discípulos me. Iga no wa este ke, y llegamos, maquimas macacan y guatoy. Y con sa no quiche topo, quimas macacan este que quinekike. Cuando es wike, Jesús discípulo. Y noche quiche, quiche, quiche, quiche, quiche, quiche, quiche, y quiche, Cuál la gente quita y a Jesús quita milagros, quiso que. ¿Qué na? No? profeta y en un matías y allá hubo existí y pan en un tahle. Eh, como Jesús quimiti y que nequía maquite que huyga can y maquita ale can derrei. Qui sa y guayá que tepe y que nequía ma uno iselsti.